Manuel Rosario Jiménez, de 20 años de edad, y Alexander Remijo Arias, de 23, entre los heridos de bala en medio de enfrentamiento registrado en la reforma del municipio de Arenoso, provincia de Duarte. Al cuestionar a los lesionados en relación a lo sucedido, manifestaron. Yo estoy para allá, para el campo, y tengo como tres días. Arriba, la reforma, que se llama. ¿Tú tienes familia para allá? Sí, una prima. ¿Entonces? Estoy allá hace como tres días, tú sabes, y llega el sábado. Sí. ¿Qué pasa? El sábado es un día de jangueo. Tú sabes que tú eres el que tiene su cuarto, lo que quiere beber y vacilar, tú me entiendes. Entonces ella me mandó a comprar un romo. ¿Tu prima? Ajá, yo salgo con un amigo de ella a comprar el romo en un motor. ¿Qué pasa? Vamos en la calle. En la calle van vehículos, tú me entiendes, nadie piensa nada de los vehículos. Vamos como tres o cuatro vehículos, pero que yo no ando con ninguno de esos vehículos. Entonces yo ando con el tipo y cuando vamos subiendo por la calle. ¿Con cuál tipo tú andabas? Yo andaba con un, un amigo, yo no, yo no lo conozco a nadie para allá, yo no me conozco a la prima mía. ¿Entonces? Vamos subiendo en la calle en el motor a comprar el romo, fue pues, pues, malo. ¿Qué pasa? Que cuando vamos doblando en una esquina, hacemos un tiroteo, pero que yo no sé de qué tú me entiendes. Y hay un tigre que está como, no sé si es baleado o, o es que estaba loco, pero él estaba tirando tiros para todos los lados, yo no lo conozco. Él, él estaba tirando tiros para todos los lados y me pegó dos tiros, tú me entiendes, me dio uno ahí y me dio otro ahí en, ¿cómo se llama eso? El pie. ¿Y eso entonces, la versión de que fue por disputa de droga, que ustedes estaban...? Eso más o menos se lo puede explicar el otro chamaco porque yo, Tú me ajá yo tengo tres este días, yo no conozco a nadie, vaya usted me entiende, estoy análogo. Alexander Remijo narra que se trató de viejas rencillas por asuntos de drogas. Eh, va algo por ahí, sí, porque... Yo trabajaba con ese tipo, con el que pasó este problema, yo trabajaba con él, entonces como yo tenía tres días que no trabajaba con él y estaba trabajando en otro lado, que son enemigos de ellos, eh, no sé qué pensó, si era que llevando trayendo, que yo estaba o qué, lo que lo, estaba haciendo, lo que hay es que en una esquina de allá de la reforma, yo andaba con un amigo mío que trabaja junto conmigo y nos topamos con ellos y ellos nos traen a tiro, tuve, somos una balacera. Eh, hay uno que le dicen el Piri, no sé cómo le dicen al otro, tú ves. pero no sé cómo se llama el otro Pero hay uno que se llama el Piri, pero andaba otro flaquito con el morenito Y ellos de que no vieron le entraron a quemar ropa de una vez porque ya estuvieron trabajando ya? No, no, no, nunca me reclamaron, ellos lo hicieron siempre plenamente en silencio Así simplemente desde que me vieron, de una vez eso fue a tiro que me entraron ¿Cuántos disparos? Yo tengo tres disparos, tres roturas en la ¿Y pierna también en el hecho resultó herido Luis Alberto Vargas, alias El Piri, a quien señalan como el agresor. Se encuentran recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. NTN, su noticiero regional. Robinson Polanco.